Para nadie es un secreto que el negocio en las fronteras es un negocio redondo, tanto para los que viven ahí en la frontera como para los dos países, porque hay intercambio de comercio, intercambio de todo, en fin, de aquí para allá y de allá para acá. Lo que estaba pasando en la frontera con Venezuela, que llevaba sus varios años, puesto que los presidentes anteriores no reconocían a Maduro como presidente, pues eh, hizo que las relaciones se rompieran y bueno... Eh, ustedes saben el resto, la frontera estuvo cerrada por mucho tiempo. Ahorita con el nuevo gobierno de Gustavo Petro en Colombia, pues él no reconoce a Guaidó, pero sí reconoce a Maduro como presidente, entonces se volvió a abrir otra vez las fronteras y al parecer todo... Está bien Eso es como cuando inicia una relación Y todos cogidos de la mano Un par de novios Todo es bonito todo es Después la convivencia es la que se volvió un poco compleja Y si no hay eh, Si no se cede de parte y parte Pues la relación normalmente tiende A cambiar o a terminar Y eso es lo que está pasando acá Tenemos que ser muy claros que este problema De la frontera no es un problema De hace seis meses ni de un año Eso lleva muchos años atrás y también tenemos que ser conscientes de que si eso lleva muchos años no se pretende arreglar ni en un día, ni en un mes, y de pronto ni en seis meses. Vamos a ver qué dice el tiempo. Hay que comenzar a organizar bien las cosas para ambos mercados y algo muy importante, que se recupere la confianza especialmente de los empresarios colombianos hacia los empresarios venezolanos. Quizás ellos no es que hayan querido quedar mal, sino que el país se vino a pique y pues ellos quedaron mal y hay una deuda bastante grande, bastante antigua y que está bastante quieta y está generando bastante intereses y está ahí. Entonces aquí la cuestión es que se vuelva a recuperar esa confianza, por un lado. Por otro lado, que tenemos que ser muy conscientes que estamos ante un gobierno como el régimen de Maduro que dice hoy una cosa ...y mañana dice otra... ...entonces ahorita Petro... ...Maduro... ...perfecto ya volví digo están de novios... ...están bueno... ...en fin todo bonito todo es color de rosa... ...toda escoba nueva barre bueno... ...pero sabemos que el mismo... ...el propio Nicolás Maduro... ...ha tenido problemas hasta con los del partido... ...que él maneja... ...porque si bien sabemos... ...él está ahí... ...porque Chávez le cedió la presidencia... ...y le cedió el chavismo... Pero ojo, la mayoría de los que eran mano derecha de Chávez ahora están o perseguidos, o escondidos, o encarcelados, o desaparecidos por el propio Maduro. Entonces, si él es capaz de traicionar a los propios chavistas, que fueron los que realmente los subieron ahí, arrancando desde Chávez, pues no podemos decir que con Petro vaya a ser una cosa diferente. Ahí está la gran diferencia lo que pensaba la gente con respecto a restablecer relaciones entre ambas naciones no es tan fácil y mucho menos rápido Juan Guaidó afirmó que la apertura de la frontera con Colombia debe reducir primero que todo el contrabando y la trata de personas de momento mientras vuelve a haber credibilidad estas son las partes importantes o sea esto no es que ya se abrió ya esto se normalizó no esto va paulatinamente la apreciación del opositor y presidente interino de Venezuela sostuvo que en el mediano plazo solamente va a mejorar la relación entre ambos países si se logra reactivar el aparato productivo. Porque, bueno, surge una pregunta aquí. Ahorita es mucho lo que Colombia tiene para venderle a Venezuela? Muchísimo. Porque realmente en Venezuela prácticamente no hay nada. Hablamos de medicamentos, hablamos de papel, hablamos de mercado en sí, o sea, lo que es la canasta familiar. Pero ahora viene la otra pregunta, de allá para acá que nos van a vender a nosotros, o sea, que nos sirva, porque no olvidemos, esto es reactivar el, el aparato productivo, pero de parte y parte, de aquí para allá y de allá para acá. Juan Guaidó afirmó que en el corto plazo la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, que se oficializó, el lunes 26 de septiembre debe servir para minimizar los delitos de contrabando y trata de personas esto primero que todo que lo después ya se va acomodando poquito a poco y esperemos que así sea todo tiene un, un comienzo todo tiene un final esperemos que esto no tenga un final sino que tenga un buen comienzo y que haya una buena apertura para ambos países esto es de estar ahí encima y estar mirando lo que está pasando Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like, activen la campanita de notificaciones Y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Háganos saber todos los comentarios No importa que hagan así, que hagan así Solamente comenten y háganos saber Cuál es la apreciación de parte de ustedes Hacia lo que está pasando No tanto hacia nosotros, nosotros son simplemente Estamos cumpliendo con dar una información de lo que está pasando pasando realmente en venezuela esto va a ser paulatino en el modo que se recupere la confianza sobre todo de los empresarios colombianos y en la manera que maduro cumpla y no cambie las reglas de juego lo que tenemos que procurar es que se minimice el contrabando y la trata de personas que es un problema súper súper grandísimo por no decir que es el más alto de todos. A mediano plazo sabemos que solamente va a mejorar la relación entre ambos países. Solo si logramos reactivar el aparato productivo. Como les decía hace un momento. Donde se vean beneficiados ambos. Porque no puede ser que en este momento Colombia pues. Oh qué belleza. Colombia está vendiendo, vendiendo, vendiéndole a los venezolanos. Perfecto. Pero también tenemos que comprarle a los venezolanos. Y hay otra cosa. No se le olvide que no es solamente soltar a los venezolanos, porque en este momento hay poco flujo. Entonces, eso no es tan fácil. Soltar y bueno, ¿y de dónde va a salir la plata? Aquí tiene que ser algo equitativo. Si logramos reactivar el aparato. Productivo, que es lo que realmente interesa a cualquier país fronterizo esto no es solamente Venezuela, Colombia, sino en cualquier país fronterizo Guaidó fue enfático en decir que la única forma de realzar la relación binacional es haciendo competitiva a Venezuela porque se puede producir un desbalance obvio entre ambos mercados era lo mismo que yo estaba haciendo en mi apreciación que Colombia tiene mucho que darle a Venezuela pero ahora viene la parte equitativa que va a dar Venezuela hacia este lado. Para que sea un, mer un mercado competitivo, sea una relación binacional bien hecha y no haya un desbalance. Porque ahí es donde entrarían los bemoles y los problemillas que de pronto... Causarían un poco de, de no sé, de alejamiento. Ahora, otro tema que inquieta es la petición del régimen venezolano a Colombia de investigar a los responsables de la destrucción de la petroquímica Monomeros. Una filial estatal de PDVSA ubicada en Barranquilla, aún así Guaidó, se defendió y dijo que durante el periodo que estuvo bajo su control, la empresa ha reportado ganancias. Y cuando se han hecho denuncias, se han investigado. No olvidemos que todo esto pasó después del Zaperoco. Como dicho la gestión de Monomero fue entregada al opositor para el 2019, al ser reconocido por el entonces mandatario colombiano Iván Duque como presidente encargado de Venezuela. O sea, en ese momento, como la relación entre Iván Duque y, y Maduro era un poco tensa, pues entonces ya se lanza Guaidó y en ese momento. El presidente Iván Duque acepta y reconoce a Guaidó como presidente, entonces este queda como encargado de monomeros. Ahora lo que está pidiendo la dictadura chavista es que ahora que tomó el control quiere que se investiguen supuestamente porque han robado, o sea, el ladrón juzga por su condición. Más sin embargo hay algo que está claro que está diciendo aquí Guaidó y es adelante. Aclaro que hay un informe de la Asamblea Nacional AN Parlamento del 2019 del Estado en el que recibió la empresa a partir de ese año, aunque discretas, empezó a dar ganancias y a la primera denuncia que se realizó se investigó, es lo que está dando a entender Juan Guaidó. También dijo estar abierto a cualquier investigación que la justicia de Colombia lleve adelante sobre el manejo de la empresa. De acuerdo a sus palabras, Guaidó dijo, no tengo que ocultar, no tengo que esconder, sencillamente estoy presto a cualquier investigación que quieran hacerla, pero ojo, hay una aclaración que hace aquí, aquí no es el grande o el chico, ni el gerente o el empleado, si hay responsabilidad penal civil de cualquier persona que haya estado laborando ahí, que pague ante la justicia, eso sí es una justicia independiente. O sea, ¿a qué este se está refiriendo Guaidó? Que él no quiere que la justicia vaya a ser por el lado chavista, ¿no? por la dictadura chavista. Porque no olvidemos que ellos acomodan todo y ellos el anhelo de Maduro y la cúpula chavista es tener a Guaidó tras las rejas. Él dice, me someto a cualquier justicia, pero una justicia independiente. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.